Tenemos, tenemos un día un poquito con mejor pinta, pero como, como en el aire, como más frío ya de arrancada, ¿no? Pero bueno, más o menos, como el otro día, como el, como el lunes, hoy es miércoles, ¿vale? Sí, nada, comenzamos vídeo de Diario de Trail, 21 de diciembre, ¿vale? Eh, tenemos 14, ha cambiado ahora mismo, estaba en 13, estaba en 13 y ahora mismo 14. 14 grados, ¿vale? Estaba en 13, hace un segundo, ¿vale? Y de camino estaba a 12. El otro día salimos a 12, salimos con más de corte y manguitos. Bueno, pues... Hoy iremos igual, más de corte y manguitos. No es la misma camiseta. Otra, pero más o menos ese estilo, ¿vale? Y llevo aquí, pues... Pues todo lo que me tengo que poner. Las mallas. Esta es la camiseta que me puse el otro día. Pero bueno, por variar La... la Gorra con los auriculares. He preparado los orejones. Orejones, sí, ya no gasto orejones. Eh, los membrillos, ¿vale? Cinco membrillos de ahí, cuatro. Tengo otro por ahí. Eh, cinco trocitos de membrillo. Voy a coger ¿no? que esté un poco mejor envuelto. Este, ¿vale? Es como un triangulito. ¿Vale? Y, y ya está. Esto es lo que llevo. Luego cogeré dos rebanadas de pan bimbo que la llevo hoy es este el membrillo que gasto y esto va así va en trocitos como si fueran quesitos los quesitos de toda la vida por pues lo mismo vale y hasta hoy no sé si me pondré la de Vestrail esta que está bastante ajustada habría un poquito menos que esta esta la cabría un poco más y luego tengo otra que abriga más pero esta ya es como demasiado abrigo vale que es esta pero eh, esta ya es demasiado abrigo, es más suelta esta no es elástica, o sea, es elástica pero queda queda suelta no me gusta tanto ir muy suelto ¿vale? bueno, pues ya está, ahora veremos con qué acabamos las bambas las tengo por aquí ahí tengo un sofla que se me ha caído los sofla los tengo con la con la isotónica ya puesta espera, que con el sol se va a ver no sé si se ve los tengo, ah vale que tengo la pantalla apagada bueno, tengo la isotónica cargada, me falta poner el agua. ¿Vale? Hola. Y ya está. Si los traigo seco y así no hay peligro que se me derrame por aquí por, por dentro los calcetines, ahora me los planto. Y ya está, la mochilita como siempre. Un poco más, ya le el agua. Y las, las, las bambas, ahí están. Un poquito sucias, tal, pero bueno, lo que hay. ¿eh? Están así un poquito con la plantilla quitada para que no coja humedad. ¿Vale? Para que están en el coche ¿no? mientras tengo atrás el maletero, para que no... Que se suelte un poco la humedad de haber corrido el día anterior, ¿no? O cuando haya corrido. Ya está. Así que bueno, el día, pues bueno, no pinta mal. Siempre tenemos un poco el, el handicap ¿no? De, de que por arriba, pues ya veremos cómo, cómo lo tenemos. ¿eh? Aquí tenemos una zona de bosque muy chula. Mira, ¿Eh? que mira, mira, mira ¿eh? Tenemos aquí al lado, ¿eh? Esto es calidad, ¿eh? Ya tenemos aquí en el bosque, aquí mismo. ¿eh? Bueno, pues venga, voy a montar y ya luego, ya corriendo, ya seguimos explicando un poquito. Pues bueno, lo que es el día, ¿vale? Estamos haciendo el calentamiento. Bueno, nada, ¿eh? esto si tienes tiempo, si no tienes tiempo, ni calentamiento, ni hostias. Pero bueno, si hay tiempo pues nada, nos dejamos caer un poco para acá ahora no lo llevo grabando ahora lo pondré en el punto de referencia porque si no luego las referencias que tengo de puntos de paso pues tendría un minuto o dos más y diría, hostia que he llegado tarde, que hoy no, no he hecho buen tiempo ¿Vale? así que hacemos estos 500 metros, para arriba y para abajo estamos suave y así ya cuando empieza después la subida tenemos algo más de, de respiración un poquito más adaptada bueno, como decía hoy es miércoles hoy a las 9 de la noche he dejado programado el vídeo del el entreno el lunes ¿vale? vamos con dos días de ataso. y este pues seguramente o jueves o viernes saldrá publicado así que posiblemente ya hagamos ya hayamos hecho el segundo bar del trail el canal del Iván eh, iba a decir play no trail and play Trail and Play. An, en inglés, AND Lo busquéis en Twist V. Ahí estaremos. Alrededor de las 10 de la noche. Creo que será este jueves. Pero estoy seguro son cómo le van a las guardas y eso. ¿Vale? Bueno, el otro día. Empezamos un poco tarde con el tema de de montar algún plan de entreno para alguien que entrara dentro un chico luego montándole un poquito un plan de entreno típico de una semana y luego hicimos un poco la avanzadilla de cómo tendría que seguir ¿Eh? saquemos el, el nivel de corredor por alguna media maratón que tenía asfalto alguna carrera algún entreno de, de montaña y saquemos un poquito el nivel de corredor bastante aproximado y bueno, sobre eso pues montemos un poquito pues a qué ritmos tendría que correr qué rango medio de pulsaciones tendría que, que llevar entrenando no en competición no se confunda ¿vale? así que bueno, tardamos mucho eh, al final pusimos muy tarde con el tema del plan de entreno cerramos casi a la una pero bueno, esperemos que el próximo día no tan tarde. Todo bueno estuvo interesante, creo yo. Si ya vosotros mismos lo veréis. Lo buscáis. En Twitch lo tenéis para verlo. Buscáis trail and play. En Twitch ahí tendréis el directo del el Iván y un servidor que lo hicimos este lunes. un trocito de pan bimbo un pellizquito es ¿eh? nada porque ahora viene ya una zona jodida tenemos el primer escalón empieza aquí ahora ya ni un poquitín y ya para arriba fuerte inclinación de más del 15 de media fuertecillo ahora Hace un poco de bajada O plano más bien Esto es para que nos confiemos Me he traído el cinturón Porque no sé si haré 20 o haré alguno más Por si acaso Ya quiero bajar un poco Con más ganas El cinturón me da la seguridad de Que no me voy a destrozar La espalda en la bajada Aquí empieza, aquí ya veréis. Bueno, aquí empieza y ya para arriba, venga. Me guardo el móvil, guardo la cámara. Se nota que veo un poquillo pasado, eh de peso había hecho pesas y, y no no es lo bueno, mira hice tres semanas pesas llevo creo que dos semanas sin hacer o una semana y pico Mirar. todavía queda, eh? y mira, artrices ¿cómo va? bien, eh Dos semanas sin hacer pesas, más o menos. El problema es eso, que no es compatible. Te metes... Metes en pesas y subes un poquito. Metes más piernas, también habéis subido la pierna. Para correr... venga, un ejemplo del tema del límite del de pulsaciones o digamos umbral o referencia que podemos tener yo por ejemplo ahora estoy pasado de peso 2 kilos debería estar en 64 y medio en 66 y medio no hay mucho porque he subido también de músculo pero al final pesa sea músculo, sea grasa pesa ¿vale? entonces yo llevo Llevo la botella de Coca-Cola de 2 litros. Yo me entendéis, 2 kilos. Botella de Coca-Cola de 2 litros. Cuando me quito la botella vuelo. Relativamente. ¿Vale? Y eso pues me lo quito entrenando básicamente. Empiezo a meter más volumen, más tiras más largas. Meter las sesiones ya consecutivas bien. Hacer las cosas bien. Y ya la botella de Coca-Cola es que va. Venga, referencias, ahora como yo hablando, 158, casi me voy a las 5, sin 4, pero cuando no iba ahora grabando, estamos en las 155, 156, como me pongo a hablar, ¿qué pasa? Respiro peor, meto menos oxígeno, el corazón tiene que la más veces, para meter al final la misma cantidad de oxígeno para hacer la subida. Entonces te suben las pulsaciones. 158. Vale, cuando deje de grabar, pues bajarán un par. O tres. Lo que iba a decir eso en este vídeo. En esta toma. Cuando yo esté fino, yo aquí sin grabar estaré en 151-152 haciendo lo mismo, el mismo ritmo. ¿Entendéis? Porque pesaré dos kilos menos. Así que hoy pues voy penalizado. ¿Qué sesión llevo? ¿Qué sesión llevo, tías? Pero la bestialidad, a ver, a ver si lo capta A ver dónde estaba aquí el micrófono. ¿Qué? Yo creo que lo pilla, ¿no? No. Llevo terno. Sesión mía, ¿eh? sesión propia, ¿eh? Eso es que eso no está pagado con nada. Una sesión que que la has hecho tú, tío. La música no, lógicamente, pero que te la has mezclado tú, te la has organizado tú de tu manera Con las cosas que te gustan Esto sí que anima Bueno pues Otra cosa que iba a comentar Yo en vez de hacer pues, vídeos sueltos Prefiero casi comentar las cosillas Pues en los entrenos En vez de, yo qué sé Ponerme ahí en casa a hablar prefiero hacerlo a tiempo aquí en la viva a viva naturaleza sin, sin sin paños calientes con todo lo que nos tenemos que encontrar cada día que entrenamos bueno a ver por ejemplo qué ventaja tiene un hacer una tía larga lo he explicado muchas veces pero sí hacía tiempo que lo he explicado ¿vale? vosotros fijaros lo que yo llevo no es que sea mucho peso un poquito aquí un poquito aquí Hoy no llevo membrana, vale, no llevo chaqueta de membrana, pero bueno, yo llevo un poquito de agua y un poco de comida, llevo el móvil, lógicamente, también, con funda antiaguas. antiagua, llevo reserva de isotónica, llevo cuatro cositas de mini-mini, como de botiquín, que no es nada, prácticamente nada, aguja para buiofas, eh, un poco de esparadrapo, eh, oh de ne, un poco de dinero, bueno, en fin, un poco cuatro mini cosas, ¿vale? Si por ejemplo uno se quiere preparar para una ultra, imagínate que solo entrenas eh, distancia 7-8 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, nunca pasas de ahí, ¿qué pasa? Que tú en esos entrenos lo más probable es que no lleven mochila, lo más probable, no lleves ni chaqueta, ni, ni bien nada especial de no sé que ya salgas con eso puesto porque hace frío porque como tu entreno dura poco no tienes que prever cambios de temperatura lluvias sol nublado frío no hay que prever tú ya sabes sales con lo que hace de temperatura y sales ya vestido adecuadamente qué ventaja tiene a este tirar largas te vas a acostumbrar a portear cierto peso agua isotónica comida chaqueta de membrana te acostumbras a llevar un poco de peso extra un kilo más o menos kilo y algo ¿eh? es difícil bajar de un kilo entre mochila agua cuando meta la chaqueta y tal se te va el kilo y medio rápido vale pues no es lo mismo correr con un kilo y medio que sin un kilo y medio entonces, el propio entreno en sí, ya lo endureces con ese kilo y medio. ¿Qué pasa? Que si tú entrenas sin ese kilo y medio, y luego te vas a la ultra, en la ultra te va a meter dos kilos y pico. Porque tienes que llevar el agua, más la camiseta térmica, más el sobrepantalón, más la membrana, más la cierta comida más los palos a lo mejor más una mochila a lo mejor más grande si te van dos kilos y pico mínimo dos kilos de ahí no bajas entonces claro si tú estás acostumbrado a entrar sin mochila y en la ultra te metes dos kilos y no estás acostumbrado a llevar nada nunca va a triunfar trufas triunfas en pocas palabras no corres andas una subida que tú estás acostumbrado a trotarla ligerito sin nada Cuatro metros dos kilos en la espalda y una distancia larga a ver quién es el guapo que la trota para arriba eh, estamos llegando encima del acantilado bueno pues eso eh, no nos podemos saltar entre si tiene un sistema para atajar yo ya lo habría usado vale pero no lo hay no lo hay para entrenar Ultras, hay que meter volumen y distancia en cada entreno. Es así. Ya está. Vamos a ver, vamos a llegar. Bien, 56 minutos. Un poco al límite de subir muy lento. Sería una hora en llegar aquí arriba. Vamos con 57 Vamos a hacer. No va a sobrar un minuto dos. Para tomárnoslo con calma, grabando y tal, no está mal. Eh, ya aquí, ya empezamos con el cambio de temperatura, todavía no hay piel de gallina, la referencia para subirse, para subirse el manguito pero aquí ya refresca, siempre es igual aquí no lo marca, no, no tengo la pantalla ahora, pero casi a 800, no estamos a 800 eh, todavía de altura, pero es una referencia buena a partir de unos 600 el tiempo cambia ya la temperatura cambia, ya hace más fresco, el aire más frío a partir de unos 600 de, de altura sobre el nivel del mar ya vamos a llegar al cascar. Ahora está ocultado. Hay que hacer esta, este meandro para allá. Y ya está. Bueno, a seguir un poquito más. Seguir un poquito más. Me encuentro muy bien, la verdad. Las piernas no pinchan ya nada. Bastante bien. Poco a poco, pues vamos haciéndolas de nuevo al entreno. Vamos tranquilitos, ¿eh? Vamos muy tranquilos Que de lo que se trata Ya no sirve apretarle Y que luego, a lo mejor el viernes A ver si puedo Pues ir progresando En la distancia Pues si hoy hago, no sé 24 O 25, 26, no sé los carés. Pues el viernes Que pues como Hacemos las piernas hoy a 25 por decir algo A 25 k. Pues el viernes Pues sin problema No podemos ir a 30k Sin ningún problema Sin ningún problema porque Porque mis piernas están hechas de hace años Claro, también hay que decir Si no, si no no se hace así La progresión La progresión si sí es zona Nueva que nunca el corredor Por ejemplo, imaginemos que hubiera hecho 25 Y Por ejemplo De tirada larga pues hasta la semana que viene no repetiría otra vez los 25 porque se supone que su pierna se tiene que reajustar se tiene que readaptar un poquito a este entreno 25 que le hubiera digamos, le ha fastidiado un poco ¿eh? la ha destrozado un poco muscularmente entonces tiene que dejar una semana haciendo entrenos pequeñitos y luego ya el domingo si hoy fuera domingo pues el domingo se mete otra vez 25, 26 o 27, depende. ya es un kilómetro más solo. Si es nuevo, zona nueva que nunca has hecho. Si un día haces tira larga 25, la siguiente semana 26. Es suficiente. Pensemos que, que en realidad ya se progresa rápido porque en un mes estás subiendo 4 kilómetros. O sea, estarías en un mes haciendo tiras de 30, prácticamente el mes siguiente tenía sido de 34 el mes siguiente 38 es suficiente me voy a desviar sin que sirva de precedente, ¿eh? no lo suelo hacer eh no lo, no lo suelo hacer porque yo tiro directo para arriba y ya está. Pero bueno. Pues esto es el clascar. Esto es el clascar. Vamos, que perdemos media. Vamos a seguir un poquito más. para el frío la verdad es que es prácticamente insuperable la trona, no me paro que pierdo que pierdo velocidad pues para el frío insuperable, también podéis usar los bollitos de leche porque que trague eh, son bastante calóricos. Tanto los bollitos como el pan mismo. El bollito todavía más. Y eso... Cuando hace frío, cuando ahora hace frío... Eh, ahora ya empieza a ver un poco de piel de gallina. Ah, me lo subiré ya tranquilamente. Pues... Va muy bien. Para compensar, para dar calorías. Cuando, por ejemplo, está en subida... No, en subida... Depende, eh. Pero en subida... Es mejor usar... Eh, un poquito de orejones geles el membrillo cosa más de azúcar, ¿sabes? y en cambio, por ejemplo, en bajada cuando hace frío pister, zona de pista que no tienes que subir de pulsaciones que no tienes que subir el rendimiento va mejor algo más tipo pan ¿vale? porque no tienes que subir el corazón no necesitas azúcar extra ¿vale? Lo que necesita es mantener, con caloría, pero un poco más lenta. Entonces, por ejemplo, yo voy con los membrillos, sobre todo en la subida, y en la bajada tiro más de pan. Porque ya no necesito un gran rendimiento. Lo que necesito es como a largo plazo. Como ya llevo un entreno grande, hoy no tanto, pero marca el tiempo, bueno, no lo marca hoy en el tren va a ser unas dos horas y media más o menos pues cuando tú ya llevas dos horas corriendo has vacío un poquito ya de caloría del cuerpo y ya necesitas recomponer un poco vale, por eso va muy bien pan pan bimbo, pan de leche todo eso eh, aprovechando que vamos despacio Vale, que vamos despacio, vamos a hablar de lesiones venga, rodilla el corredor ¿a qué es eso? no me suena nadie tiene rodilla al corredor ¿quién tiene rodilla al corredor? nadie, nadie a ver, la rodilla del corredor no se arregla parando si te duele mucho hay que parar si te duele mucho pero si solo es un pequeño aviso que es aviso yo alguna vez he tenido suelo estar bastante bien, pero la no, perdona, voy a hacer 55 tacos, ¿eh? en un mes, eh. Me si algo, 55 tacos. Se dice pronto, entonces, ¿qué ocurre? Lógicamente, las piernecitas ya están un poco tocadas, ¿vale? Venga, pues si tiene rodilla el corredor, molestias en rodilla, relativamente flojas, avisos, lo que se hace es bajar el entreno. No se para de entrenar. Se aflojan los entrenos, se aflojan los ritmos, se aflojan las bajadas, sobre todo vas a subir, puedes subir como te dé la gana, si al rodillo al corredor no te va a afectar en la subida, como te dé la gana, puedes apretar si quieres para arriba. Pero para abajo no puedes apretar. Tienes que repasar qué tienes de cosas. O sea, ¿qué usas? Uso bambas demasiado voladoras. Uso bambas de trail para hacer asfalto. Uso bamas de asfalto para hacer trail en principio, no, porque el único problema depende de la amortiguación que traiga Normalmente tienen más amortiguación las de asfalto que las de trail, entonces no de el problema de esos. Pero bueno, lo que tienes que hacer es aflojar, aflojar la carga, aflojas a cortar la sesión, aflojas velocidad en bajada radicalmente, la vas, quitas la velocidad en bajada, trota suave. Cambias de bambas, cambias de bambas, por si tienes eso, algo falla. cambia de bambas y te coge unas bambas nuevas y de toda la amortiguación que tú creas que necesitas. Te voy a decir que cojas la joca, pero coge amortiguación, ¿vale? Y, y bajar la cantidad de entrenos, y sobre todo, no osciles solo entreno. No hagas entreno para otro o cuatro días de correr, entreno para otro o cuatro días. No hagas eso. Eso es lo peor que hay para las rodillas, ¿vale? hazte entreno, por ejemplo, día sí, día no o día sí, día sí pero 5K, flojitos, flojitos por tierra, por montaña por tierra, no por asfalto no toquéis el asfalto mandar el asfalto a tomar por culo es lo que habría que decir, el asfalto a tomar por culo porque es lo que siempre lesiona, ¿vale? entonces no toquéis asfalto hacer montaña sin que sea técnica en bajada ¿vale? y sobre todo eso no hagáis oscilaciones no hagáis... No hagáis saltos de entrenos Que digas Hoy entreno 20 Estoy tres días o cuatro sin entrenar Le meto otros 20 3 o 4 días sin entrenar otros 20 No hagáis eso Eso es fatal Porque la rodilla del corredor cuando se os está quejando Vale, cuando se os está quejando Ahí el tema de la articulación Ahí de lado eh, Es porque tiene que adaptarse se tiene que adaptar a lo que estáis haciendo. Si vosotros solo hacéis altibajos, mucho entreno, paro de golpe para que se descanse, para recuperar la paro de golpe, claro que se te va, pero cuando vuelve otra vez de golpe, otra vez te vuelve, porque lo que, el problema que tiene esta lesión es que es una adaptación que tú necesitas. Tú necesitas adaptarte a esa distancia, a esa velocidad, a esa cantidad de entrenamiento. Si tú paras en seco, claro que se recupera pero cuando vuelves no se ha adaptado porque has estado parado como has estado parado no se ha adaptado en nada, en cero cuando vuelves a intentar hacer lo mismo que hacías, otra vez te vuelve. solución baja la cantidad de kilómetros ya me voy a dar la vuelta porque me parece que allí he cambiado para no ir para allá porque aquí ya me iba a dar la vuelta eh, bueno, que lo que tienes que hacer es entrenos muy ordenados, muy ordenados, consecutivos. O día sí, día no. No estés tres o cuatro días sin entrenar y luego entrenes. Porque esos altibajos van muy mal. Son fatales, ¿vale? Es para arriba, abajo, para abajo. Por aquí no suelo pasar. Vale. Bueno, pues eso. Y ya veréis como... bajando la velocidad. Bajando la velocidad en bajada, sobre todo. Cambiando la amortiguación. Y los, haciendo los entrenos seguidos. Seguidos, consecutivos, ordenados eh, Es como constantes Veréis como el cuerpo Evoluciona Y deja de dolerte la rodilla Porque evoluciona Pero no se cura descansando Descansando la vas a curar al instante Pero luego va a volver Porque no has hecho la readaptación A lo que tú le vas a pedir A tu, a tu trabajo de trail ¿Vale? Entonces tienes que Entre los consecutivos cortitos no muy largos muy lentos sobre todo en las bajadas y pisando tierra y con buena amortiguación y veréis cómo evoluciona y se mejora y ya te permite otra vez ir bien y dirá, hostia ahora ya no me duele no me duele porque la has entrenado es lo que falta entrenarla bueno me voy a dar la vuelta esta es la parte donde está la trona allí para bajar a la trona yo me doy la vuelta aquí ya que ya llevo Joder, si me voy a ir casi a 30, 14,7. A lo tonto, lo tonto, me voy a 30 casi, darme cuenta. Bueno, pues. Venga, luego grabo más adelante. Voy muy tranquilo, muy tranquilito. Pues, a ver, eso, eh, lo comenté el otro día en el directo del, del Iván. bueno, al resumen, cuando tú vas entrenando tienes que ir viendo un poco cómo, cómo te va saliendo la sesión, qué media llevas, vale un poco, entonces yo antes he mirado a 6.40 estaba ahí arriba, y bueno, pues eso, entonces, ¿qué calculas? Pues bueno, pues si voy a 6.40 de media y... Y estoy llegando para abajo. Me quedan 3 kilómetros, algo así. 3. medio 3 Ahora llevo un pulso. 149 pulsaciones. Pues eso. Y debería ir más bajo. ¿eh? Voy alto de pulsaciones. ¿eh? Voy muy alto. Pero porque estoy fuera de forma. Ahora ya no. El último. No me acuerdo. Ha dicho 5,54. No sé cuánto me salió. Bueno, el caso es ese. Que voy un poco fuera de forma. Entonces, para ser bajada, voy muy alto. 150 o 141 pulsaciones en bajada. Eso es como Como de. ¿Cómo se dice? De pecado. Eso es un pecado. Yendo pa para abajo, habría que ir a 130 y pico. Incluso 120 y pico. Es un pecado ir a ya, ya, 150 en bajada. Sin apretar, me refiero. Esto es un pecado. 148 esto es un pecado ya lo mejoraremos, hay que mejorarlo conforme vayamos rodando a lo que íbamos simplemente vais regulando vais mirando el reloj y vais diciendo, a ver, a cómo llevo la media tengo que apretar un poquito más, un poquito menos normalmente, tampoco hay mucho margen de apretar ¿sabes? o sea que me refiero tú de hoy muy bajo de media pues da igual, tampoco lo va a mejorar mucho lo puedes mejorar en la parte de bajada pero aparte de subida, poco vas a mejorar la media Normalmente en subida ya vamos lo bastante fastidiados Lo bastante apurados como para poder decir Venga va, mejor 10 segundos la media de subida No, no, no es fácil Entonces la puedes mejorar en bajada Bajada de plano Que dices, bueno, vale, me tengo que, según el plan Según el entreno, tengo que Sacar esta sesión a 7 el kilómetro Vale, pues tú ya vas Ajustando un poquito para eso, para buscando un poquito parecerte y ya está de todas maneras, el entrenador ha de calcular un ritmo que lo pueda llevar el corredor no puede ponerte un ritmo que tengas que sacar pues dice la el layer por la boca tiene que ser un ritmo que, que ya sepa ¿eh? también te lo puede poner por tiempo tantos kilómetros, más o menos dos horas más o menos, eh también, pero siempre siempre hay que tener un pequeño una pequeña guía un pequeño apoyo de dato numérico por si no al final se tira uno al barro si no te tira al barro entonces siempre tienes que tener una referencia si no dirías, va pues fiesta fiesta, ando esta subida y no, tiene que haber una, un dato numérico que te haga buscar un poco un camino una cierta intensidad, ¿vale? Miradlo en el bien, ¿vale? Porque yo ahora tengo que soltar la cámara para ir cambiando la pantalla. Y no se puede, pero bueno. 806 positivos, ¿vale? Lo otro son un de altitud y pulso. Y tengo otra pantalla que no tengo a la distancia. Pero bueno, he hecho hace poco los 29. Así que saldrán 30. 806 positivos, más o menos, ¿vale? En tiempo lleva 3.11. Cuando he hecho los 29, contar 5 o 6 minutos más, pues 3 horas 17 por ahí, ¿vale? Unas 3 horas 17, eso es lo que ha dado hoy el entreno, 3 horas 17, limpias, alguna pausa aparte de grabar y eso, y, y ya está, y 800 positivos. Esto ha sido todo, amigos. Venga, ya tenemos el coche por allá abajo. A ver si mi vibra ya me hace la, me hace el 30K. Todo esto de entrada lo tenéis en el Strava. RT3. Tengo por Ángel RT3, si no me equivoco. Ya lo tengo tan por la mano que ya ni miro lo que... Ángel RT3, buscarlo en el Strava. Hasta luego